El siguiente tema nos ayudará a analizar a profundidad un artículo científico. Para esto, vamos a descomponer un artículo en sus elementos más básicos y vamos a irnos uno por uno identificando qué características hacen que sea un artículo de calidad. En esta ocasión vamos a enfocarnos en el título, los autores, el resumen y las palabras clave. Un artículo científico tiene varios elementos, incluyendo los que ya les mencioné, título, autores, resumen, palabras clave, y también introducción, método con instrumentos, participantes y procedimiento, resultados que pueden incluir tablas y o figuras, la discusión y o conclusiones y la referencia. Empecemos. El título. Esta es una etiqueta. Y como tal, debe describir fielmente el contenido del artículo. Debe sintetizar la idea principal, identificar las variables en estudio y ser completamente explicativo por sí solo. Esto a mí me permite, lector, no tener que leer todo el texto para saber si me va a servir o no. Yo con el puro título debo de tener una idea de si el artículo es relevante para mí o no. Normalmente los títulos tienen de 10 a 12 palabras. Se recomienda evitar palabras que no aportan a la explicación del contenido del artículo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son palabras que en esencia sobran. Es muy importante ser concisos y descriptivos. Errores comunes que hay en los títulos son la redundancia. Por ejemplo, aquellos que empiezan con investigación sobre o estudio de E. ¿Por qué? Porque si es un artículo empírico... Es obvio que se trata de un estudio o una investigación sobre algo. Estas son palabras que sobran, no aportan nada al título. Pero si se fijan, si ustedes buscan artículos, se van a dar cuenta que muchos de ellos en su título empiezan con investigación sobre o estudio de. De igual manera, no es recomendable. ¿Por qué? Porque sobre es redundante. Otro error común es usar abreviaciones o palabras que solo se entienden dentro de un contexto específico. Por ejemplo, encuesta nacional sobre hábitos de lectura 2014. Bueno, quizá para los autores de un artículo con este título, sea muy obvio la nación a la cual se están refiriendo. Sin embargo, para nosotros lectores en este mundo globalizado, no lo es. Están hablando de México, de Perú, de Bolivia, de España, de cualquier otro país. No sabemos, pero eso es importante que se especifique en el título. Este título podría cambiar eh, y ser mejor si dijera Encuesta Nacional sobre los Hábitos de Lectura en México 2014. Ah, bueno, ya sabríamos ahí qué nación es. Otro error común en los títulos es la falta de especificidad. Por ejemplo, Psicología Laboral en México. Ajá, pero ¿sobre qué exactamente es el estudio? Si yo tengo un título que solo me dice algo como psicología laboral en México, yo no sé si es sobre, no sé, la percepción que tiene el público general sobre la psicología laboral en México o sobre las aplicaciones específicas que tiene la psicología laboral en México según profesionistas que están en las organizaciones o si es sobre clima laboral en una empresa que tiene operaciones en México, lo cual sería una aplicación específica de psicología laboral o cualquier otra cosa. Y ese es un problema, si yo veo un artículo con un título tan general, pues realmente tengo que ponerme a leer más para ver si me sirve o no, no me ayuda. Un buen título es conciso, es específico, me ayuda a saber de qué trata el artículo con el puro título. Después del título, en un artículo vienen los autores. El primero que se menciona es el autor principal. Ese es el que más contribuyó al artículo. Es el que se va a encargar de trámites como contactar a la revista, modificar el manuscrito en respuesta a los comentarios, revisar las pruebas de imprenta y gestionar el pago por publicación cuando aplica. Muchas publicaciones son gratuitas. El autor principal es el que, digamos, liderea todo el proceso de escritura del artículo. Los autores secundarios son los demás, que pueden tener contribuciones mayores o menores, según el caso. Estos se ordenan según la importancia de su contribución, alfabéticamente o al azar. Ahí ya depende de cómo se quiere organizar el equipo de trabajo. Normalmente, para evitar problemas, todos los coautores, todos los autores secundarios, Deben aprobar la versión final del manuscrito y el orden de sus nombres, para que a nadie les sorprenda nada y todos estén contentos. Y ojo, en las referencias van a nombrar a todos. Hay gente que cita un artículo con varios autores y por alguna razón solo pone al principal, no, no, hay que poner a todos. Cuando ustedes lean los nombres de los autores se van a dar cuenta que... Casi nunca vienen los títulos, casi nunca se habla de el doctor Juan Pérez, o el profesor, o el maestro. ¿Saben por qué? Les voy a soplar. Los títulos se omiten por varias razones. Una es que pueden cambiar, o sea, quien fue maestro hoy, quizá mañana será doctor. Así como esperemos sea el caso de ustedes. Y también se usa para evitar discriminaciones, para que no sea de, uy no... Ese artículo lo escribió uno que nada más era maestro y no era doctor, entonces ya no vale. Claro que no. la ciencia está al alcance de todos. Todos los que tengan el empuje, el diseño y el empeño de hacer investigación rigurosa. Una recomendación para los autores, para ustedes quizá en el futuro, es que escriban su nombre de una sola forma en todos los artículos. ¿Por qué? Porque si no luego es muy confuso. Por ejemplo... Si tú te llamas Juan Eduardo Pérez Castillo y usas ese nombre así completito en el primer trabajo que publicas, deberías usar ese mismo nombre en todos los demás. Porque si después tú te pones J.E. Pérez Castillo y en otro Juan Eduardo Pérez C. Y en el otro Eduardo Pérez, híjoles, tus lectores van a tener muchos problemas identificando cuáles artículos son tuyos. Entonces es mejor siempre usar el mismo nombre. Ya les había comentado en una clase anterior que para nosotros los latinos hay un poquito de problema con, esta, con este asunto de los apellidos. Cuando usas tus dos apellidos, hay gente que recomienda que los unas con un, con un guión, como Pérez Castillo, para que los investigadores norteamericanos, y aquellos que hablan inglés en general, no los vayan a citar por su segundo apellido por ejemplo, que les digan eh, solo Castillo en vez de Pérez Castillo, siguiendo con el ejemplo anterior. Sin embargo, yo personalmente creo que si mi nombre no lleva un guión, no se lo tengo por qué poner. Yo lo que hago es busco incluir una parte de citación recomendada donde dejo muy en claro que tengo dos apellidos y en mi página de internet, en mi blog y en todos lados donde yo tengo una presencia virtual, me encargo de que se hace. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto que hemos visto. Este es una copia de un artículo real que se llama Afectos y Género. Vamos a ver, este es el título. ¿Cómo es? ¿Es un buen título o es un mal título? Me estoy cayendo para que piense un poquito. De entrada, no, no es muy buen título. ¿Por qué? Porque no es autoexplicativo. Yo leo afectos y género y no sé si está no sé, estudiando el estilo afectivo de estudiantes universitarios, si lo está comparando con el género de dichos estudiantes, o si es una revisión teórica sobre la literatura que ha comprendido las variables de afecto y género en los últimos 10 años, o si es, pues, qué sé yo, cualquier otra cosa. Puede ser muchas, muchas, muchas cosas y el problema es que el título no me lo dice. ¿Ok? Así que bueno, ese, mal título. ¿Quién es el autor principal? Pues visitación a porque es la primera mencionada. ¿Quiénes son los autores secundarios? Pues todos los demás, Manuel Camacho, Daniel Giner, José Giner y Elena Ibáñez. ¿Cuál es la afiliación institucional de cada uno de los autores? Bueno, si se fijan ahí viene. En este caso, todos son de la Universidad de Sevilla y Elena Ibáñez, que si se fijan aquí tiene un asterisco, ella es de la Universidad de Vallejo.